Señora, ¿cómo se llama usted? Lucrecia. Lucrecia. Ok, ¿y sus padres cómo se llaman? Madre y padre, ¿cómo se llaman? Rosa y domingo. Rosa y domingo. Qué lindo nombre. Bueno, hoy va a ser su cumpleaños en este festejo donde se festejan los cumpleaños. Vamos a poner chucherías. Globos, música, pachanga, boliche y torta que va a ser sorpresa. Bueno, llega la hora de cantar el feliz cumpleaños con la torta sorpresa. ¡Pelo cumpleaños! Que lo compras, feliz, que lo algo, a Lucrecia. Lucrecia, que lo compras, feliz, me son a mí, acá tienen la, la torta, es la pastilla de la presión, y dale que bueno tenía para hacer la torta, ni me la regalaban Dios. es bueno. Eh, bueno, pida los tres deseos antes de soprar. Ya está. <ríe> Muy bien. Bueno, adiós, Lucrecia.